Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré a cómo hacer un cambio de caras en Photoshop sin complicaciones y tardarte más de 84 años en el proceso para lograr resultados así como los que estarás viendo por aquí, por aquí en pantalla. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero de todo va a ser tener nuestras dos imágenes abiertas. En este caso tengo la de la roca y la de Mr. B. Bueno, estando en la cara de Mr. Bean voy a hacer la selección, entonces nos vamos a la herramienta de lazo que se activa con la tecla L, si no la encuentras es esta de aquí y seleccionamos la cara. Listo, una vez creada la selección nos vamos a capas, seleccionamos la capa, damos control C para copiar, nos vamos al otro documento y damos control V para pegar, damos control T para transformar. Bajamos la opacidad de esta capa y lo que hacemos es agrandar y acomodar al tamaño de la cara que está debajo. Un consejo que te doy: guíate por los ojos o por la boca para que quede mejor el resultado. Bueno, una vez estemos satisfechos con el resultado, le damos clic aquí en el chulito y volvemos a subir la opacidad de esta capa. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar el candado de la capa original, dándole clic al candado. Después de esto, damos clic en esta capa y damos clic en la fotico de aquí. Damos clic derecho y le damos en seleccionar píxeles lo siguiente que vamos a hacer es irnos al menú de selección y estando allí le damos aquí en modificar le damos en la opción que dice contraer y le contraemos 10 píxeles le damos en ok nos volvemos a ir al menú de selección y le damos aquí en invertir una vez hecho esto lo que hacemos es irnos a la primera capa y darle Control J para duplicarla y borramos la primera dándole a delete lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestras dos imágenes con Shift, irnos aquí a donde dice edición y nos vamos aquí a la opción que dice fusionar capas automáticamente. Estando allí le damos a la opción que dice apilar imágenes y le damos chulito aquí en donde dice tonos y colores homogéneos. Le damos en OK. Como ves quedó super bacano. Ahora para terminar este tutorial lo que vamos a hacer es oprimir Control G para fusionar estas capas y creamos dos. Ajustes súper sencillitos, el primero es de tono y saturación, le damos clic aquí para que afecte a la capa de abajo, bajamos un poquito la saturación y el segundo es de curvas, nos vamos aquí a curvas, le damos aquí abajo para que afecte solo a la de abajo y subimos un poquito las luces y bajamos un poquito las sombras, de esta manera. Y con esto terminamos nuestro tutorial, espero te hayas divertido muchísimo.